Muchas veces nos hacen tanto daño, queremos hablar y decir lo que se merecen. Pero no vale la pena, créeme, todos tienen una versión de los hechos. Deja que el tiempo ponga a todos en su lugar callares de sabios. ¿Qué causa la envidia? No es el dinero, la casa o el coche que tienes. A veces los envidiosos lo tienen todo, incluso más que tú. Lo que causa la envidia es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 tus besos y tu apoyo. Para mí esto no fue en vano. Te agradezco a ti y a la vida por habernos permitido escribir estas historias con comas, interrogantes, exclamaciones e incluso puntos. Algunos suspensivos y quizá este punto final. Jamás olvides que tu vida es más grande que tus miedos. Que tus fuerzas son mayores que tus dudas. Que aunque tu mente esté confundida, corazón siempre sabrá la respuesta. Con el tiempo lo que hoy te es difícil, mañana te será un tesoro. Pelea por lo que realmente te llene el alma, y ten la virtud de saber esperar. Porque lo que tiene que ser, será. Cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la prueba evidente de que dos almas no se encuentra por casualidad. Recordar que vas a morir es la mejor manera que hay para evitar caer en la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir a tu corazón. Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por el dogma de vivir con el resultado de los pensamientos y las ideas de otros. Los padres no son eternos. Llámalos, visítalos, llévales a sus nietos, ríe con ellos. Abrázalos, déjalos hablar y que cuente sus historias repetidas. Llévale sus gustos y dulces favoritos, trátalos con respeto, paciencia y mucho cariño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 es simple, no la compliques. Si no has encontrado a la persona indicada, pues diviértete con la equivocada. Si un día la vida te da la espalda, tócale las nalgas. Si alguien algún día cuestiona tu forma de vivir, no prestes atención y sigue disfrutando de lo que los días te ofrecen. Para lograr un objetivo, es necesario soñar. Así que no pierdas tiempo, si un día la persona que amas te es infiel y estás pensando en tirarte de una ventana. Recuerda que lo que te pusieron fueron cuernos, no alas. Y la vida sigue. Y si algún día sientes un gran vacío, pues como porque eso es hambre. Vive la vida, que es un festival de locos. Haz el bien y no mires a quién. Total. Nos pasamos la vida esperando a que algo pase y lo que se pasa es la vida. No importa la lentitud con la que avances, siempre y cuando no te detengas. Se necesita mucho valor para amar a las mujeres marcadas por el pasado, aquellas de carácter fuerte, pero de corazón bueno. Se necesita mucho amor para curar las heridas y las desilusiones. Pero, sobre todo, se necesita ser inteligente porque son tan maduras y experimentadas que ya no creen en lo que sienten sino en lo que estés dispuesto a hacer por ellas No temas al tiempo, nadie es eterno No temas a las heridas, te hacen más fuerte No temas al llanto, te limpia el alma No le temas a los retos, te hacen más ágil No temas equivocarte, te hace más sabio Y no le temas a la soledad,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 como si no hubiese más besos, otro sueño y mejores personas. ¿De verdad ustedes imaginaron que ella no iba a ser capaz de renacer de entre las cenizas? Hay días en que todo está desordenado. El pelo, la cama, las palabras, el corazón. Y la vida. A veces uno amanece con ganas de extinguirse. Como si fuéramos veletas sobre un pastel de alguien inapetente. A veces nos arden terriblemente los labios y los ojos, y nuestras narices se hinchan y somos horribles, y lloramos y queremos extinguirnos. Así es la vida, un constante de querer apagarse y encenderse. Los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. No permitas que lo que sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. El silencio es una virtud, una salida, un preludio, una herida y hasta una ofensa. Me encanta todo lo que se puede otorgar, cerrando la boca. Llévate bien con mi soledad. Puede que un día necesites de su compañía y créeme, es buena amiga. No te miente, te escucha en silencio y hasta te muestra tu valentía, esa valentía que un día pensaste que no existía. Con el tiempo, Aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Somos quienes somos, por un montón de razones. Quizás nunca conozcamos a la mayoría de ellas. Pero, aunque no tengamos el poder de elegir de dónde venimos, todavía podemos elegir a dónde vamos, desde ahí. Todavía podemos hacer cosas. Y podemos intentar sentirnos bien con ellas.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 felices para siempre que algunas jamás pasan del prólogo que adiós no significa el punto final que hay unas que las terminas de escribir con lágrimas y las vuelves a leer y te das cuenta de que otra vez te harán llorar que la historia comienza con un sueño y por lo tanto jamás debemos de dejar de soñar una sonrisa no cuesta nada pero vale mucho no empobrece a quien la da y enriquece a quien la percibe. Dura solo un instante y perdura en el recuerdo eternamente. Es la señal externa de la amistad profunda. Es consuelo en la tristeza. Sé generoso y da una sonrisa. Porque nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella y nadie tan pobre que no la merezca. Tengo una gran lista de defectos, mi amor, un pasado que me sigue jodiendo. Un terrible miedo al rechazo, una psique educada que saca los mecanismos de defensa cuando debe. Un hacer de cariño que nadie antes de ti había saciado. Camino lento, precavido. Pero mi mente se adelanta y a veces me arruina las jugadas. Sin embargo, te expongo lo que soy. Para que lo conozcas, para que sepas a lo que te enfrentas. Obviamente con miedo, pero el que no arriesga, no gana, o no pierde, no ama, no aprende, y yo quiero amarte. Un viejo sabio me dijo, en la vida, uno tiene que ver en cinco direcciones, adelante, para saber hacia dónde se va, atrás, para no olvidar de dónde se viene, abajo, para fijarse si no se está pisando a alguien en el camino, a los costados, para ver quién te apoya en el camino. Arriba para tener presente que siempre hay alguien quien nos cuida y nos protege. Enseñarás a volar, pero no volarán a tu lado. Enseñarás a solar, pero no soñarán a tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán en tu vida. Sin embargo, en cada vuelvo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Uno no hace las cosas para que algún día le devuelvan los favores. Pero sí es doloroso cuando has hecho tanto por otras personas que al final no te voltean a darte ni la mano. Un sabio dijo, hay que aplaudirse uno mismo, porque hay sacrificios que muchos no entienden. Lo importante de la vida no son los logros, sino lo que disfrutas mientras llegas a ellos, no es la edad que tienes, sino el valor que le das a la vida. No son los títulos o diplomas, sino que ames lo que haces. No se trata de lo materia o la información que acumules, sino de lo que, seas y tengas, te lleve a una relación bonita contigo y con la vida. De eso se trata, de coincidir con la gente que te haga ver cosas que tú no ves. Que te enseñen a mirar con otros ojos. No te rindas, por favor no cedas.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 Nunca te tomes nada personal, ni la peor ofensa. Aunque sientas que te hicieron mucho daño. En la medida que alguien te quiso lastimar, en esa medida, ese alguien se lastima a sí mismo. El problema no es contigo, es con su propia persona. No te sientas culpable de los errores cometidos. La vida no te da instrucciones. Te da lecciones. Muchas veces, Pensamos que otros son perfectos, pero no hay nadie perfecto. Todos somos iguales, solo hay gente que tiene cosas que tú no tienes. Como tú, tienes cosas que ellos no tienen. Muchas veces nos aferramos a algo o a alguien. No está mal, pero tratemos de no hacerlo indispensable para nuestra vida. Si nos acostumbramos a usar siempre muletas, nunca caminaremos bien.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 No llores recuerdos, recuerda alegrías. No vivas del pasado, aprovecha el presente. Prepara el mañana. Tú puedes y debes. Escoge el rol de tu vida, olvida lo que ya pasó, que al fin no retornará más. Haz dieta de la alegría. Una sonrisa cada mañana y un agradecimiento al final del día. No es orgullo, pero a veces te cansas de ser una opción. Cuando das lo mejor. Ya no llores, sé que sufres mucho por mí. Sé que lloras en las noches, también que me buscas, quieres verme. Pero ya no puedes. ¿Sabes? En vida, sufrí mucho los últimos días. Tú lo viste. Ahora ya no sufro por estar enfermo. Ahora sufro por ti. Porque no puedo descansar, me vine con muchas promesas por cumplir. No me pude despedir de nadie en casa. Todo fue muy repentino y en parte agradezco a Dios por eso. Te quiero pedir que me ayudes a descansar. Ya no me llores, déjame ir. Si tuviera que elegir algo de todas las etapas de mi vida, elegiría la alegría de la niñez, la ilusión de la adolescencia, la templanza de la edad madura y la sabiduría de la vejez. Todo cambia cuando te entregas. Todo fluye cuando lo sueltas. Todo llega cuando es su tiempo. Todo sana cuando lo aceptas. No permitas que tus oídos aceptes lo que tus ojos no han visto. No permitas que tu boca hable lo que tu corazón no ha sentido. Un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseño a resistir. Un día me mintieron de tal forma que me dolió y entonces aprendí a ir siempre de frente con la verdad. Un día, me falló quien menos imaginaba y entendí que las palabras hay que cumplirlas y de los actos, hay que hacerse cargo. A veces es necesario dar vuelta a la página y empezar desde cero, aunque cueste o duela. El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. No te preocupes por personas que Dios apartó de tu vida. Él escuchó tus conversaciones que tú no escuchaste y vio cosas que tú no viste. Por eso, las quitó.